Normalmente eh, la situación del río eh, como fuente, diríamos, natural atraviesa por pues, muchas situaciones propias de lo que es la forma de la gente convivir con, la, con los recursos naturales. Por ejemplo, en el área de contaminación nosotros tenemos varias gasolineras que vierten de manera directa lo que son todos estos desechos que se generan, los desechos sólidos, que se generan a través de sus actividades diarias. Así lo explicó el presidente de la Fundación Río Jaya, Tomás García algunos de los factores que influyen en la contaminación del río. García dijo además que la Fundación trabaja en combatir la condición actual que afecta al caudal. La contaminación debe empezar primero con lo que es la mente de la gente. Y en esa parte entonces nosotros estamos coordinando algunas actividades de formación, de capacitación, de sensibilización que es lo fundamental. Pero hay otras actividades que ya de coordinación de manera estratégica. Nosotros tenemos el organismo rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la Dirección Provincial de Medio Ambiente, y con ellos hemos estado coordinando algunas actividades. De hecho, nuestro plan estratégico contempla una alianza muy de cerca con el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene una unidad de gestión ambiental, y con el Ministerio de Medio Ambiente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.